Hola, hola, hola, queridos amigas, amigos, amigues eh, Bueno, bienvenidos a la clase de hoy eh, Al empezar la clase nada más, como todos los días Te recuerdo eh, que te podés sumar si querés Pero que sería muy bueno eh, para vos a nuestra gran comunidad centroaprenderaastrologiafacilmente.com si sí, ya sé es un nombre fuera de marketing todos los que se dedicaron al marketing me dijeron es muy difícil de acordarse no se sabe si lleva acento si no lleva acento no, astrología lleva acento el castellano pero en este caso como es para la web es con la i del puntito sin acento entonces centro aprender astrologíafácilmente.com. Eh, sí, ¿es difícil de acordarse? No sé, vas a ver que vamos a hacer miles y miles en, el, eh, en nuestra gran comunidad. Bueno, eh, vamos hoy con... El sol, ay no lo preparé, se dan cuenta lo que es por grabarlo todos en un mismo día Por eso me ven siempre con la misma remera eh, Estoy grabándolos todos el día de hoy Que no les voy a decir qué día es eh, Pero está haciendo mucho calor Aquí <ríe> en Mar del Plata Así que si escuchan de fondo el ruido del ventilador Perdón, perdón, perdón pero no me queda otra les pondré musiquita de fondo un poco más alta bueno eh, el sol en escorpio eh, ese sol tan temido por algunos como todos los signos tiene escorpio eh, el, eh, eh, en sus planetas pasando por ese signo sus luces y sus sombras y recuerden que el sol es la energía vital Es la energía eh, que nos da vida Por eso nos sentimos tan identificados Cuando hablamos de que yo soy de Sagitario O de Aries, o de Tauro, de Géminis Lo que estamos diciendo es Soy sol en Sagitario El sol estaba pasando por Sagitario y nos sentimos tan identificados por esa misma razón Así que bueno, vamos con las tres eh, eh, palabras claves eh, positivas Y las tres palabras claves negativas para Scorpio eh, Desde el punto de vista de luz Son muy sexuales Son investigadores natos Y son personas muy profundas desde el punto de vista negativo de las sombras es que son obsesivos son vengativos y son crueles esas seis cosas conviven dentro de cada persona que nace con el sol en escorpio entonces cuando hacemos una carta natal y le hablamos a la persona sobre eso, no le podemos decir, sos muy cruel. Lo que le podemos decir es que tiene que tener cuidado con su comportamiento porque dentro de sus sombras está la crueldad. Entonces que piense dos veces antes de decir las cosas. Bueno, les mando un abrazo enorme. Eh, ya los invité a que se sumen a todas las redes sociales Estamos por todos lados También estamos en Facebook Facebook e Instagram se llaman igual Aprender Astrología Fácilmente La web nuestra Centro Aprender Astrología Fácilmente Y Telegram El grupo más activo de todo Telegram Ya somos casi 600 personas 600 miembros ¿Sí? T.me barra Curso de Astrología. Así nos encontrás en Telegram. Chao, hasta la próxima. Hasta mañana, va.